Muy buenos días mis amados hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de oración. Bueno, qué bueno, qué bueno que hoy usted se una a este tiempo de oración, aunque sea el diferido pero Dios se complace en su interés por estar siempre en comunión con Él. Y que hoy vamos a estar uniendo todo nuestro interés, hoy estamos comenzando semana. Hoy es el título de este tema que hoy estaremos abordando un nuevo comienzo siempre hay esperanza y un nuevo comienzo gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo amados hermanos qué bueno que usted esté ahí unido en este tiempo de oración dispuesto siempre a buscar la presencia de Dios nuestro Dios es bueno tenemos un Dios que es bueno que para siempre es su misericordia y su amor es infinito y hoy estaremos primero que todo como siempre agradeciéndole a Dios todas sus bendiciones por la vida, por la salud, por todo, todo lo que el Señor nos ha concedido en esta vida. Así que nos gozamos de saber que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, que siempre está dispuesto a bendecirnos y a ayudarnos. Hoy sea nombre del Señor. Es que hoy, mi estimados hermanos, a pesar de las dificultades que usted pueda tener, Tenga tu esperanza puesta en el Señor. Porque siempre hay esperanza. Siempre hay una esperanza. Para los que confiamos en Dios. Siempre hay y siempre habrá una esperanza. Para los que hemos confiado en nuestro Señor. Así que hoy vamos a ratificar eso. Vamos a decirle Señor gracias. Porque nuestra esperanza bendita es Cristo. Nuestra esperanza está puesta siempre en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que siempre ha tenido cuidado de nosotros. Nuestra esperanza bendita eres tú Dios porque siempre has estado allí cuando te hemos necesitado. A pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras maldades Señor, tú siempre has estado con nosotros ayudándonos, bendiciéndonos. Gracias Dios. Hoy es un día Amados hermanos, para agradecerle a Dios, que a Dios porque gracias a Él, usted tiene esperanza, hoy puede usted estar atravesando una situación difícil, un problema que parece ahogarlo, pero siempre hay esperanza en el Señor, Salmo 40 dice, pacientemente esperé al Señor, y Él me sacó del pozo de la desesperación, el pozo de la desesperación que a veces usted está ahí en problemas, en dificultades pero el Señor hoy, con su paciencia el Señor se inclina a usted oye su clamor y te hace sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Él pondrá tus pies sobre peña y enderezará tus pasos pondrá en tu boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová y que nuestra esperanza está en el Señor. Aunque estés ahí, en ese pozo de la desesperación, aunque estés en lodo cenagoso, Señor te sacará y te pondrá sobre peña y enderezará tus pasos. Gracias, Dios mío. Tu palabra es poderosa. Tu palabra trae esperanza a nuestra vida. Gracias, Señor. Hoy también queremos decirte leer tu palabra en el salmo 146 tu palabra preciosa nos dice alaba oh alma mía Jehová alabaré a Jehová en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día aparecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En el político? ¿En el trabajo? ¿En el amigo que te va a ayudar? ¿En quién has puesto tu esperanza? Nuestra esperanza siempre está puesta en el Señor, nuestro Dios. Ahora el Señor puede utilizar cualquier forma, cualquier método para bendecirnos, para ayudarnos. Pero nuestra esperanza está puesta en el Señor el que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el Dios que es, que siempre ha estado con nosotros y siempre estará en Él. Tenemos nuestra esperanza. Gracias Dios. Gracias Padre por ser nuestra esperanza. Porque en esta tierra tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones adversas, pero nuestra esperanza es, siempre está puesta en ti Señor gracias Dios mío gracias y hoy bendecimos a todo y cada uno de los hermanos que llegan a este tiempo de oración los que llegan al vivo los que han de llegar en la retransmisión en el momento que usted llegue el poder de Dios estará ahí disponible para tu vida para ayudarte para que esa esperanza que has tenido dé su fruto gracias Dios mío porque son felices los que tienen como ayudador Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra los que tenemos nuestra esperanza en el Señor el Dios Todopoderoso el omnipresente, el omnipotente, el Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el que ha tenido cuidado de ti, que te ha ayudado que no te han pasado cosas peores porque Él ha tenido misericordia de ti a pesar de tus, de tus fallas, de tus errores, de tus pecados, de tu maldad. A pesar de todo lo malo, el Señor ha tenido misericordia con todo y cada uno de nosotros. Y no nos han pasado cosas peores. Por eso hoy nos gozamos en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Dios de la gloria. Dios Santo, gracias por estar con nosotros como poderoso gigante. Gracias estamos delante de ti, Padre de la Gloria, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias. Aquí estamos, Dios mío, sabiendo que tú, está, tú tienes cuidado. Nos gozaremos en ti, Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Dios mío, gracias. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, ratificar que a pesar de las dificultades a pesar de los problemas Señor nuestra esperanza seguirá en ti siempre Señor que no nos iremos atrás, no nos volveremos atrás sino que estaremos siempre Dios bendito confiando en ti nuestra esperanza está en ti Señor gracias Dios mío gracias por estar con nosotros Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, en que estamos, Dios mío. Estamos, Dios de la gloria, siempre buscando, Señor, su ayuda. Siempre buscando tu bendición, Dios mío. Gracias, Padre bendito, por este día que nos regala, por la bendición de esta vida, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Porque qué podríamos estar nosotros, Padre? Si no fuese por ti, Dios de bendito. Si no fuese por ti, Dios de la gloria. ¿Qué sería nuestra vida, Señor? Dios mío, gracias. Gracias. Gracias porque hoy nos gozamos en ti, Señor. Bendito eres tú, Señor. Alabado y bendito es tu nombre, Señor. Y hoy sabemos que tus bendiciones fluirán en nuestras vidas Señor bendición fluirá en nuestras vidas Señor gracias Padre hoy gracias porque podemos usar estos medios para orar Señor conjuntamente con nuestros hermanos nuestros amigos Señor y decirte Dios hoy ponemos nuestra esperanza en ti Señor hoy ponemos nuestra esperanza en ti Padre bendito Dios de la gloria Dios de toda esperanza, Dios de toda consolación. Gracias Dios, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias Dios mío, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tu amor es infinito, Señor. Gracias Señor. Gracias Dios, y hoy... Estamos aquí, Dios, de la gloria por tu misericordia. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío. Tú eres bueno, Padre. Gracias que siempre estás con nosotros como poderosos gigantes, Señor. Gracias porque siempre nos has ayudado. Siempre nos has bendecido, Señor. Gracias Dios, gracias Dios mío, gracias Padre, bendito seas Señor, por siempre Señor, gracias Señor, gracias Dios. Y hoy Padre de la Gloria te decimos, tú que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Señor, que guardas verdad para siempre, que haces justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Señor, que nuestra esperanza está puesta en Ti, Señor. Mi esperanza está puesta en Ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esta esperanza, esta bendita esperanza, Dios mío. Hoy podemos gozarnos en Ti, Señor. Hoy nos gozamos en ti, Padre bendito. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Padre, porque tú eres el que liberta a los cautivos. Tú eres el que da libertad a los cautivos, Señor. Da libertad a los que están en amargura de alma, los que están padeciendo, Señor. Tú levanta a los caídos. Tu Señor ama a los justos. Tu Señor ayuda al huérfano, a la viuda. Tú sostiene, tú le sostienes, Señor. Tú eres el Dios que, para siempre, reinarás en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos, oh Dios. Gracias por bendecirnos siempre. Padre bendito, queremos poner nuestra familia en tus manos, Señor. Cada uno de, de mis familiares, estimado hermano, hermana, ore por su familia. Pongo a mi familia en tus manos, Dios, a todos mis descendientes, hijos, a todos mis descendientes. Padre bendito, para que tú le ayudes, para que tú le bendigas, le protejas, le libre de todo mal, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Padre, porque hoy nos gozamos en ti. Hoy ponemos nuestra esperanza en ti. Hoy ratificamos que nuestra esperanza está puesta en ti, oh Dios. Dios mío, siempre estaremos sabiendo que habrá un nuevo comienzo. Estimados hermanos, tal vez las puertas se hayan cerrado. Tal vez venga de un fracaso. De cualquier índole. Fracaso, Fracaso sentimental. Fracaso, Fracaso en los negocios. Fracaso, Fracaso en tu relación familiar. Pero el Señor hoy te dice que hay un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo comienzo. El Señor abre las puertas para la bendición. Señor hoy te trae bendición a tu vida. Señor hoy trae bendición a tu vida. Y abre una nueva puerta. Te da esperanza. Y que hoy echa a un lado la congoja. Deja a un lado la tristeza. Toda depresión se vaya de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ora por ese familiar. Que está también. En esa situación. De depresión, de tristeza. Que anda en malos pasos Señor. Oramos por él. Para que tú lo levantes. Para que tú le ayudes. Que tú le bendigas Dios con tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret gracias Dios gracias porque hoy ponemos nuestra esperanza y ratificamos nuestra esperanza en ti gracias Dios mío tú eres bueno para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito Dios mío gracias Señor bendecimos y glorificamos tu nombre en esta preciosa mañana seguimos orando en este día Señor gracias Dios gracias bendito sea para siempre de Manantial le damos gracias a aquellas personas que están conectadas, las que se van a conectar y las que se lo van a seguir conectando bendiciones para ellos y para toda su familia bueno, como como siempre el devocional, aquí estamos el devocional de Manantial el tema de hoy es un nuevo comienzo siempre hay esperanza y un nuevo comienzo bueno, vamos a leer esta mañana en el libro de de Zacarías Zacarías 9:12 dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén Ustedes cautivos que mantienen la esperanza regresen a su fortaleza les digo que voy a darle en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir Aquí el Señor está hablándole a aquellos que estaban cautivos a los, al, al pueblo de Israel El Señor, les, ellos tenían esa esperanza tenían esa esperanza de que el Señor lo iba a sacar de ese de ese cautivo donde ellos estaban y mantenieron esa, esa esperanza ahí en el Señor ¿Por qué? Porque el Señor lo tenía, le te, cuando ellos salieron de, de ese cautivo, el Señor le tenía preparado su bendición a ellos. Entonces, ellos tuvieron esta esperanza de salir de ahí y esa esperanza se le realizó a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, ellos estuvieron ahí presos, estuvieron presos ahí, pero ellos tenían la esperanza de salir de ahí. Y al y, y, y, y salir de ahí, el Señor le dio la bendición a ellos. Así, si si tú estás esperando algo, ¿sí? si tú estás esperando una bendición, mantente y espera que el Señor te la da. Sabemos, hay muchas personas que están este, esperando algo ¿sí? esperando por ejemplo esperando de que el Señor lo sane de algo esperando que el Señor le dé una bendición esperando un trabajo esperando a, e, e, tiene que tener la esperanza que eso te va a llegar si confía en el Señor si confía en el Señor eso el Señor te lo va a dar tenemos que tener la esperanza en Dios. Amén. Tenemos que confiar en Dios. Afortunadamente, nuestro maravilloso Padre Celestial es especializado en, nueva, en nuevo comienzo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva creación... Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Tú tienes que tener, para, para tener esperanza y de que el Señor te va, a hacer, te va a dar algo, nosotros tenemos que esperar en el Señor. Ahora, cuando una persona y es nacida de nuevo, ese, nosotros tenemos esperanza en el Señor, ¿por qué? porque vamos a, vamos a obtener la vida eterna si eres nacido de nuevo porque la esperanza viene cuando nosotros recibamos a, a nuestro Señor Jesucristo y vamos a obtener el nacimiento, el, el nacimiento ¿sí? de nuevo lo tenemos en Cristo Jesús si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón vas a obtener la vida eterna Sí, vas a tener esa esperanza que vas a, vas a estar con el Señor en su presencia, vas a conocer a Cristo, ¿sí? vas a, a conocer lo maravilloso que el Señor ¿sí? nos tiene preparado, sí, y tenemos que tener esa esperanza que vamos a llegar a la vida eterna, si tienes fe y confianza en el Señor vas a obtener la vida eterna y vas a estar en la presencia de Dios. ¿Quiénes son los que van a obtener la vida eterna? Son aquellos los que son nacidos de nuevo, los que son bautizados por medio del Espíritu Santo y, nos, y ahí nos hace Señor a ser hijo de Él y entramos en la familia de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles son los que no son, los que no van a entrar sí, en el reino de Dios? Son aquellos los que no han bautizado, los que no han creído en Cristo, los que no han nacido de nuevo. Por eso, para obtener la vida eterna, nosotros tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, para estar siempre, cuando venga Él, Él llevarnos y estar al lado de Él. ¿sí? Y entonces ahí Él nos va a mostrar todo lo que nosotros estábamos esperando en él. Amén. Así que si en esta mañana tú estás esperando algo, sí, tú estás esperando algo, bueno, tienes que pedírselo al Señor, que el Señor te lo, te lo da. Si alguien se encuentra enfermo en una cama, si alguien se, eh, tiene problemas, y piensa que no, ese problema no se le va a resolver. Piensa que esa enfermedad no, no, le va, no, no, no, se, no se le va a ir de su cuerpo. ¿Sí? Hoy te dice, Señor, espera en mí. Tu esperanza está en mí. Yo te puedo resolver tu problema. Yo te puedo sanar tu enfermedad. El Señor nos da una esperanza siempre en que, que confiamos y, ten, y que tengamos fe en Él. Amén. Así que en esta mañana el Señor te dice, espera en mí, confía en mí, que yo soy tu esperanza, yo soy tu salvador, yo soy tu ayudador, yo soy el que te doy la vida, yo soy el que te doy todo lo que tú necesitas porque yo soy la esperanza de todos los, aquellos que me buscan y me tienen en su corazón. Le damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado y que Él es el Dios de esperanza. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios de esperanza. Así que confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador y así tú vas a obtener una, un comienzo nuevo, una vida nueva cuando tú recibas a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo pasado quedó enterrado y ahora viene una nueva vida en tu vida. Búscale al Señor. El Señor te está diciendo, búscame, arrepiéntete y recíbeme en tu corazón, que yo soy tu salvador, yo soy tu ayudador, yo soy el que te voy a dar todo lo que tú necesitas. Le damos gracias a Dios, Padre, y Dios que estás en los cielos. Aquí estamos nuevamente, Padre, orando, Señor pidiéndote por aquellas personas, señor, intercediendo, señor, de las muchas personas, señor, que están necesitadas en esta mañana, padre, que tienen esperanza de una ayuda, una ayuda, señor, de parte tuya, señor, de la gloria, padre, están esperanzados que tú lo vas a sacar de esa de esa situación donde se encuentra, padre, en el nombre de Jesús, señor, padre bendito. Mira cuántas personas se encuentran, Señor de la gloria, esperando, Señor, de que tú lo levantes, Señor, esperando de que tú lo saques de esa clínica, Señor, esperando de que tú lo saques de esa situación donde se encuentra, Padre. Hay madres, Señor de la gloria, que tienen esperanza de que su hijo salga de la droga, Señor. Hay madres que están, que están desesperadas, Señor, esperando una bendición, Señor, esperando un empleo, Señor. Hay madres que están sufriendo, Señor de la gloria, porque no tienen con qué darle a sus hijos, pero la esperanza está en ti, que tú le vas a dar lo que deseo que ella quiere, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, para que tú levantes, Señor de la gloria, al caído, Señor, para que tú sanes, Señor, a los enfermos, Señor. Hay muchos enfermos, Padre, y ellos tienen esa esperanza en ti, Señor, que tú lo vas a sanar. Que ese medicamento, Señor, de la gloria, que necesitan ellos, Señor, tienen esa esperanza de parte tuya que tú lo vas a levantar de ahí, por medio de ese medicamento, Señor, que le están dando, Padre. Oh, Dios mío, Padre, glorifícate en cada vida, Señor. Glorifícate, Señor, de la gloria, en aquellos, Señor, de la gloria, que tienen una esperanza de parte tuya, Señor. Esperando en ti, Señor, de la gloria. Oh Padre, gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, de la gloria. Danos esa fuerza, Señor, de la gloria, para esperar en ti, Señor. Danos esa fuerza para esperar, Señor, de la gloria. Que tú vengas, Padre. Hay muchos que dicen que desde que, desde que están diciendo de que tú vi que Cristo viene, Cristo viene y no viene, no es en el tiempo de ellos, sino en el tiempo tuyo. Y por eso tenemos que tener esa esperanza de que tú vas a venir, Padre. Y ya está pronto tu venida, Señor de la Gloria. Ya está pronto tu venida para partir contigo, Señor de la Gloria. Esa es, de, esa es la esperanza que el cristiano tiene, Señor, en ti, Padre porque vamos a estar contigo, Señor. Vamos a estar en tu presencia, Padre. Esa es la esperanza de obtener la vida eterna, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Seguimos orando, seguimos orando en este precioso día.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 de que la tierra está convulsionada, de que la tierra está moviendo, está como gimiendo por tanta maldad que hay en el ser humano. Nuestra esperanza bendita, nuestra esperanza es el Señor. Nuestra confianza está puesta en Él. Él es nuestro amparo y fortaleza. Por eso sabemos que las cosas para este mundo se pondrán peores, pero nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aunque esta tierra se conmueva, Él nos tiene protegido También queremos decirte, Señor, gracias por guardar nuestras familias y oramos a favor de todas y cada una de las familias, de cada persona que llega a este tiempo de oración, diciéndole, Dios, ten cuidado de la familia, Dios. Siempre has tenido cuidado, pero hoy queremos pedirte conforme a tu mandato que pidamos por todas las cosas que deseamos, y hoy deseamos tener una familia feliz, una familia donde todos los miembros de nuestra familia te alaban a ti, temen a ti, Señor. Se congregan en una iglesia cristiana, donde todos los miembros de nuestra familia son temerosos de ti, Señor. Te buscan de corazón. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra esperanza. Todo miembro de nuestra familia sale de ese problema, sale de esa situación. Te vuelve a ti en arrepentimiento, que es lo más importante, el arrepentimiento, ese, fa ese familiar que ha estado toda la vida lejos de ti Señor, que no ha atendido tu llamado hoy en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret, estamos diciendo que hay un nuevo comienzo para él, porque todavía hay esperanza para su vida, esperanza de salvación primeramente, esperanza de que su vida cambie, de que se vuelva de su mal camino y busque el camino de la salvación, vida eterna en Cristo Jesús, que haya un nuevo comienzo para su vida. Gracias, Dios mío. Tu palabra dice: Dios mío, que hay esperanza solo para los que están vivos. Mientras esté vivo ese familiar, hay esperanza. No deje de orar por él, no deje de orar por ella. Hay esperanza para que se arrepienta. Hay esperanza para que deje de hacer lo malo. Hay esperanza para tu familiar, para toda tu familia hay esperanza porque están vivos todavía y dice la palabra, hay esperanza solo para los que están vivos como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto, todavía hay esperanza no te des por vencido no te des por vencida, sigue orando Dios mío, gracias Señor gracias porque hoy no buscaremos ayuda en el sitio equivocado no buscaremos ayuda en la persona equivocada. Palabra nos dice: ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, los que descienden al mundo, los que utilizan la misma táctica de la gente del mundo para resolver sus problemas? No, eso trae aflicción. Nosotros, los que, los que hemos creído en el Señor, primero acudimos, primero acudimos al Señor, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él nos ayuda, Él nos bendice. Él no es ajeno a lo que estamos pasando. Él no es ajeno a lo que está pasando en tu vida. El Señor espera que tú busques la ayuda en Él. No desciendas al mundo. No hagas como hacen los demás que no tienen a Cristo en su corazón. Pon primero tu esperanza en el Señor. Y Dios utilizará personas, utilizará situaciones para responderte, para mandarte la bendición, para darte solución a ese problema que te está, está quejando este problema que llevas años llevas mucho tiempo padeciendo hay esperanza en el Señor que tu esperanza hoy florezca nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Dios porque tienes cuidado de nosotros no confiamos no confiaban los israelitas en sus caballos en sus carros de guerra ni en los que los conducen ni en la fuerza de los ejércitos humanos solamente confiamos en el nombre de nuestro Señor Nuestra esperanza bendita es el Señor Porque siempre hay esperanza Siempre habrá una esperanza Para aquel que confía en el Señor Habrá siempre un nuevo comienzo A pesar que hayas fracasado En tu relación matrimonial Habrá un nuevo comienzo Porque ese fracaso no es rotundo El Señor abre puertas de bendición Aunque hayas fracasado esta relación sentimental Ese noviazgo habrá un nuevo comienzo aunque hayas fracasado en ese negocio en ese trabajo en eso que emprendiste aparentemente ha fracasado pero tendrá siempre un nuevo comienzo el Señor no te dejará postrado solamente queda postrado en el desierto los que no confían en el Señor los que tienen su esperanza en cosas vanas los que no se vuelven a caer en arrepentimiento porque han quitado los ojos de Jesús o nunca lo han puesto en el Señor Jesucristo, esos quedan postrados en medio de la situación, en medio del desierto, pero los que confían en el Señor siempre se levantarán, correrán y no se alcanzarán, tendrán nuevas fuerzas como el águila, irán de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza bendita, Él está con nosotros, Él nos ha ayudado y siempre nos ayudará. Gracias Dios mío, hoy ponemos también las congregaciones cristianas a todas las congregaciones cristianas en tus manos, Señor, para que tengan un nuevo comienzo. Pero en Cristo Jesús es tiempo de arrepentirse de haber predicado lo que no es, lo que se sale de tu palabra, haber ido por el camino equivocado. Dios mío, oramos porque nuestra esperanza como iglesia está puesta en ti, Señor. Nuestras congregaciones se fortalecerán, irán creciendo de la mano del Espíritu Santo, serán fortalecidas. Mucha gente correrá a los templos cristianos en estos tiempos que vienen de angustia, tiempos de calamidad, tiempos de crisis, tiempos de enfermedad. Correrán en busca del Señor, porque el Señor permite todo eso para que muchos se arrepientan y pongan su esperanza en quien debe ponerla, en el Creador de los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso el que tiene el poder para librarte de todo mal él nos libra y él desea que tú te vuelvas en arrepentimiento a él nuestras congregaciones cristianas se volverán a ti aquellas que se han desviado en su, en su doctrina aquellas que se han ido tras el dinero tras otros intereses se volverán al señor en arrepentimiento sus líderes también porque el señor no desea que nadie se pierda él desea que aún ese líder que se ha desviado que se ha ido tras el dinero se ha ido tras otras cosas que en su corazón hay engaño el señor hoy le dice arrepiente porque hay esperanza para ti, hay esperanza para todo el que busca al Señor de corazón. Vuélvete al Señor hoy, mi estimado hermano, estimada hermana, en arrepentimiento. Ese problema que tiene, tiene solución en el Señor, porque hay una esperanza, hay una puerta abierta, un nuevo comienzo para tu vida en Cristo Jesús. Gracias Dios, te bendecimos y glorificamos tu nombre que es poderoso. Gracias Dios mío. Gracias Dios. dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 3 versículo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro los que tenemos nuestra esperanza en Dios los que hemos creído en él nos purificamos dejamos a un lado los pecados esta es la batalla del cristiano todos los días batallamos contra el pecado contra lo malo contra los malos pensamientos contra las malas costumbres, con todo lo malo que hay en nuestra vida, contra eso luchamos. Eso se trata de purificarnos a nosotros mismos. Por eso, todo el que tiene esta esperanza, la esperanza en el Señor, la esperanza en Él, nos purificamos a sí mismo, así como Él es puro. El Señor Jesucristo es puro y Él desea que nosotros nos purifiquemos. Dice la palabra del Señor también, que el santo, santifíquese aún más, apártese más y más de pecado. No nos conformamos como estamos hoy, con ese nivel de pecado en nuestras vidas, con esos pecados ahí. Saque la dureza de su corazón. Saque la suciedad que hay en su corazón. Saque el rencor, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, la ira, el enojo. Saque todo eso de su corazón. Entérese eso al Señor y ponga su esperanza en Él. Es que, mis estimados hermanos, hoy es un día que el Señor nos dice que es un tiempo en que ratificamos nuestra esperanza en Él, porque siempre hay esperanza y un nuevo comienzo para los que hemos confiado en Cristo Jesús, los que hemos, nos hemos humillado ante Él y hemos dicho, Dios, mi fe está puesta en ti, mi esperanza está puesta en ti, Señor. Gracias Dios por este día, por este tiempo de oración. Bendecimos tu nombre, gracias Dios mío, y también declaramos bendición especial sobre toda persona que participa en este tiempo de oración de manera en vivo o en la retransmisión, en el diferido que Dios te bendiga en este día que hoy al salir, al salir a hacer tus diligencias el Señor te acompaña con bendición y al regresar a tu casa regreses con mayor bendición de tu trabajo, de tu empleo, de tu negocio de tus estudios, de cualquier diligencia que vayas a hacer aquellos que están enfermos también su esperanza de sanidad está en el Señor. El Señor utiliza la ciencia médica, pero quien hace la obra es el Señor. Él puede actuar directamente y oramos. Para finalizar, oramos por todos los que están enfermos, para que su esperanza siga puesta en el Señor. Oramos para que tú pases la mano sanadora sobre todo, toda persona enferma. Sobre ese familiar que está enfermo, oramos para que sea sanado con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús lo que tiene problemas visuales sea sanándole problemas en el corazón problemas en su sistema digestivo Señor aún problemas nerviosos Señor sea sanándole con su poder artritis, artrosis, cáncer, lupus toda enfermedad se va, todo crecimiento normal se va de los cuerpos porque nuestra esperanza está en el Señor que murió en la cruz del Calvario Él, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras enfermedades y por todas nuestras dolencias y por su llaga hemos sido curados. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, y declaramos tu bendición sobre nuestras vidas en este precioso día. Dios te guarde, Dios te bendiga, mi estimado hermano y amigo. Gracias por participar y llegar a este tiempo de oración, hasta este punto, y deseamos que Dios bendiga tu vida hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones.